Voy a buscar el programa ChemSketch que sirve para dibujar fórmulas, bien acepto, ok, bueno pues para dibujar estructuras pongo un carbono seleccionando carbono, luego clico en el carbono y con la tecla de mayúsculas consigo que vaya a saltos de tal forma que puedo hacer estructuras lineales más o menos bien hechas. Bien, eh, para poner los carbonos explícitos voy aquí a, al botón de selección y a continuación en Tools, Structure, Properties tengo que poner mostrar todos los carbonos y aplicar. Si dejo esto aquí servirá para cualquier fórmula. Bien, me voy a dejar este un poquito. Ahí, perfecto. Para seleccionar una fórmula se hace clic cerca y selecciona la fórmula completa. Si quiero solo un elemento para eliminarlo o algo, pues clico en el elemento. Si quiero poner un enlace doble o triple, pues tendré que hacer clic en carbono. Tengo que hacer clic en el carbono para seleccionar la herramienta y después clic en el enlace. Y ya lo pone doble o triple. U otra vez sencillo. Mm, vale, para ponerle nombre tengo en Tools, Generate, Name for Structure. O el modo corto es... Eh, Marcando la fórmula control, control mayúscula así y busca el nombre. Pues en este caso Propan. Si quiero añadir alcoholes, pues añado eh, un oxígeno, lo conecto al otro y me lo añade como un alcohol. ¿Qué más cosas? Eh, mm, mm, mm. Tengo aquí un montón de radicales, por ejemplo el radical al leído, pues lo puedo añadir aquí, eh, añadir más carbonos, pues una cadena con carbonos. De nuevo, para mostrar los carbonos selecciono todo, como ya está marcado le doy a aplicar. Y ya estaría. Luego pues la coloco bien. También podría, mmm, para que la aldeído se parezca más a la fórmula desarrollada, puedo marcar este carbono y en Tools decirle Add Explicit Hydrogens. Y entonces el hidrógeno me lo pone suelto solo en ese Lo cual pues es interesante. Vale, de nuevo voy a buscar el nombre, pues Propanal. Igual que en castellano. Um, y yo creo que eso es. Todo lo básico. Con estas poquitas herramientas. Pues. Se maneja todo. Que um, aquí están. Los grupos funcionales. Y que están. Todos. Bueno es que. Bueno, una acetona, por ejemplo. Vamos a poner una acetona. Eh, Se nos extraen grupos funcionales. Eh, si no, si no. Eh, esto es ácido carboxílico. Esto es un no leído. No al no. Eh, Sí, es un. No, esta sería una zeta, quizás. Vamos a probar. Vale, le voy añadir aquí. Um, pues sí, yo creo que es una cetona esto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí están. Entonces están todos aquí. Y ya está.